Vamos a hablar con nuestro amigo, compañero Jorge Viera, desde Mar del Plata. Jorge, buen día, bienvenido. Carlos Lleva, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de L7 Radio Tucumán? Acá eh, estamos en Mar del Plata con una jornada bastante gris en lo que ha amanecido con una temperatura actual de 22 grados. 100% de humedad. Tenemos en bueno, una ciudad cubierta por una niebla eh, Se espera para hoy una máxima de 27 grados, así que pero muy húmedo. Eh, esto va a ser eh, así durante estos días de la semana y, y para el próximo fin de semana se prevén algunas lluvias en la ciudad, así que bueno un respiro para, para los que estamos todos los, todos los días en la tarea acá en la ciudad, pero el turista buscar que tenga una jornada soleada para poder estar recorriendo las playas. Claro, claro. Uno, con, o sea, el que va de visita y pide el sol. Mm, sí, claro. Pero no el es que está ahí todos los días, le viene bien, ¿no? La nubecita y que baje un poquito la temperatura, porque aparte habían tenido temperaturas muy elevadas incluso para la costa. Sí, Mar del Plata ha sido tendencia en el clima, con temperaturas que... Solamente pocos días, al comienzo del año, eh, superaron los 30 grados. Después se mantuvo entre 26 y 27, todos los días que es una temperatura, creo que agradable para todos, porque en las jornadas soleadas pudieron disfrutar de la playa, pudieron disfrutar de, la, de unas noches cálidas, eh, realmente con una temperatura que después durante la noche se mantenía en 20 o 22 grados, Así que podrían recorrer. Lógicamente, aquellos que nos visitan del norte de, de nuestra ciudad, con 20, 22 grados, hemos visto mucha gente con un suéter, con una camperita, eh, no, a, no estar acostumbrado, a estar más acostumbrados tal vez a una, una jornada de verano, ¿no? Claro. claro, claro, el que está acostumbrado por ahí el calor más extremo, de repente 22 era como frío, ¿no? Estaba frío. <risa> claro, eso, eso sí. es lo que... Eh, uno pudo tener la oportunidad de, de, de estar en la noche con, con mucha gente que, que andaba caminando este, o la salida de un teatro o, o de, de un restaurante y se lo veía este, con un abrigo, como, como este, sintiendo que este, esa temperatura para el día de enero eh, no era la, la esperada. ¿sabes? Bueno, mucha gente paseando por por el Mar del Plata de todo el país, ¿con quién te encontraste? Bueno, sí, realmente hay, hay mucho turismo en, en Mar del de, de, principalmente. Normalmente, le, lo que decimos siempre, viene mucho la gente de Buenos Aires, estamos a tan solo 400 kilómetros. Mucha gente de Buenos Aires tiene, tiene departamentos, eh, casas acá en la ciudad, entonces eh, es el, el turismo que, que más este, se siente en, en, en lo cotidiano. Pero este verano ha venido mucha gente del norte, mucha gente de, de, de distintos lugares que han visitado y realmente este, estamos agradecidos porque realmente la canivea es de la, de la gente de, de, del norte que siempre se presta para, para un diálogo o algo así. Y bueno, entonces este, hemos estado, le mandamos un saludo a, por ejemplo, de Tucumán. Tuvimos con Casimiro y su familia, que no, no, no digo voy a estar escuchando y escucho todos los días lb 7 Radio de Tucumán, así que le mandamos un saludo grande a María del Valle y también. Que estuvo con su familia acá, y me dijo yo soy de Tucumán también, así que nos voy pueden estar escuchando. Eh, se, ya se estaban yendo también, y habían pasado uno, unos días hermosos. Y tenemos una notita con, con una familia, una notita corta que le hicimos también a una familia de paso, caminando por la peatonal San Martín aquí en la ciudad de Mariparte, así que si ustedes la tienen ahí, la podemos compartir. Bien, la escuchamos. Buen día, eh, gente de LB7, eh, soy Mario Masino de Tucumán. Y bueno, hace unos días llegamos acá a Mar del Plata, disfrutando del clima, eh, de la hospitalidad, de la gente. Y, y bueno, hoy saliendo a conocer y dar vuelta por el centro. Muy bien, eh, ¿cómo está compuesta su familia, Mario? Bueno, mi señora eh, Fernanda, mi hijo Martín y Emilia. Y, y bueno, acá disfrutando. ¿De qué parte sos de Tucumán? Capital. De, la que, de San Miguel de Tucumán. Y bueno, conociendo un poquito la ciudad de Mar del Plata, ¿es la primera vez que nos visitan? No, ya es la segunda, nosotros lo, con mi señora y los chicos sí es la primera vez, conociendo el mar. Muy bien, ¿cómo han encontrado la ciudad? con Los precios, a pesar de que recién están empezando a salir, pero este ¿cómo han encontrado un poquito Mar del Plata? Y creo que hay precios de todo tipo... Eh... Hemos encontrado algunas cosas que son incluso más baratas que allá en Tucumán y otras eh, iguales o un poquito más. Pero bien, bien. Bueno, eh, le agradecemos por la visita, que puedan disfrutar de la ciudad, que encuentren este, lo que han venido a buscar, que seguramente es descansar y a su vez este, disfrutar con la familia. Y bueno, los esperamos para cualquier momento que quieran regresar. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad. Gracias. Bien. Bueno. Muy bien, ahí compartíamos entonces esa nota, que con una familia tucumana que estaba, eh, ellos habían, por segunda vez, los eh, perdían la ciudad de Mar del Plata y los niños estaban conociendo el mar, algo que le pasa a muchas familias que vienen a, a, a Mar del Plata, que este, los chicos por primera vez se encuentran con el mar, poder disfrutar este, de una jornada de playa que, que a, a muchos lo, lo, los asombra, este, encontrarse con, con, con lo imponente del, del mar, ¿no? Claro, sí, sí, sí es sí, verdad Y es que para mí no hay nada más lindo que llevar al, a los niños, a los más peques al mar ¿Viste? Esa mirada y la sonrisa cuando ven la mm. inmensidad que tienen delante Es espectacular Y qué mejor que hacerlo en Mar del Plata Sí, sí sin duda y en, en, Cuando se hacen los torneos, por ejemplo eh, torneos bonaerenses, que se les llaman que, que, que traen a los chicos, o en algunos casos cuando se hacían los torneos Evita eh, acá en la ciudad de Mar del Plata, eh, venían chiquitos de, de todos los lugares del país que eh, con sus profes no, no conocían el mar, y realmente uno este, le quedaba esa imagen de, de, de, de la sorpresa sí. a la hora de, de reencontrarse, ¿no? sí, sí, sí, es un recuerdo maravilloso que te queda para, para toda la vida. Para muchos eh, de muchas provincias ¿no? Que, uh -huh. que no conocen el mar y que tienen esta oportunidad Mar de Plata tiene eso, ¿no? que quedas alucinado un poco de, del día del sol y también de la noche La noche, la noche es hermosa también Sí, bueno, también en, en otra materia de, de, de noticias eh, Se conocieron los nominados a los eh, primeros Martín Fierros Digital Mira. Eh, nativo, ¿no? El nativo, el presidente de Astra dio a conocer las ternas y los nominados de los premios, los mismos estarán entregando el próximo lunes 23 de enero en el Hotel Graciaso de la ciudad de Madrid, este, Así que es algo importante que, que bueno que, que van a estar con, con distintos medios de todo el país eh, el próximo 23 de enero en nuestra ciudad. Buenísimo. Entonces, Jorge, el próximo martes... Como el lunes es 23, el martes nos vas a contar absolutamente todo. Claro. Sí, vamos a tener este, seguramente las, algunos de los premios más importantes de, de, de los ganadores, así que vamos a, a, a tratar de, de estar cubriendo eso también. Eh, el otro tema también importante, Maratón eh, tiene un montón de, de recorrido a los playos, pero también hay algo que eh, por ahí el turista excede. De lugares prohibidos y, por ejemplo, los acantilados que tiene la ciudad de Mar del mm. son temas de preocupación y los turistas a veces por este, llevarse una, una buena postal de, de, de, del mar y, y del, del lugar eh, se confía y se acerca mucho a los acantilados, donde hay lugares donde zona de derrumbe, están prohibidos, eh, escuchamos a la gente de la civil que dice que hay, hay gente que ...retira los mojones donde se coloca... ...que más de ahí no se puede avanzar... ...para poderse acercar más a la cantilado ...con su vehículo... ...y abajo está sí. por la, este el trabajo del mar... ...que se va comiendo todo el acantilado... ...abajo está como hueco y, sí. ...y hay una posibilidad de derrumbe... De, ...bueno, tuvimos la caída de un turista español... ...que perdió la vida el domingo pasado... ...tratando de sacarse una foto... ...lo más cerca posible de la cantilado, ...perdió el equilibrio... ...no hubo derrumbe, sino que perdió el equilibrio cayó de aproximadamente 15 metros mm. y perdió la vida. Y, bueno, este, le pedimos esa conciencia a la gente para que no se acerque tanto a los acantilados, porque es zona de derrumbe, zona peligrosa, y la altura es de aproximadamente algunos lugares entre 15 y 20 metros. Mm. claro Sí, son alto. La, la, lamentamos realmente, ¿no? Este turista español que perdió la vida, de este cayó este acantilado como lo marca... Eh, muy bien, eh, nuestro compañero Jorge, esto de los peligros que hay sobre estos sectores, eh, lamentamos, eh. Esto, esto, esto es lo que marcas vos, y el cuidado que hay que tener sobre esos lugares, ¿no? Sí, exactamente, eh, a pesar de que están eh, marcados como, como peligrosos, la gente a veces, este, ya digo, por llevarse esa hermosa postal del de claro. lugar, eh, se confía y se acerca y bueno, este, realmente eh, es, es muy peligroso. Uh -huh. Jorge, te agradecemos bueno. muchísimo toda la información que nos das cada vez que charlamos con vos. ¿Te parece bien que nos encontremos en unos días? Pero cómo no, será un gusto, eh, Carlos, Eva, que tengan un, una linda jornada, una linda semana. Ya estamos en la segunda quincena, eh, aquí en lo que respecta a la temporada. Eh, por un honor del plata que sigue siendo de color, eh, los fines de semana. Después queda un público realmente importante, pero... Este, más tranqui, Ajá. el viernes y el sábado la juventud se vuelca bastante a la ciudad, vienen porque hay distintas fiestas electrónicas y, y, y otros festivales y vienen a compartir ¿Qué pasa realmente, por ahora podemos decir que es este, muy bueno la concurrencia de los jóvenes y que no hemos tenido incidentes, algunos que otros, pero son menores, y realmente este, que se divierten la pasan muy bien y esa es el, el, el, el agrado de todos porque no, no no creemos que suceda nada extraño que pasen este, lo que lo a buscar que es diversión y pasar un buen momento con familiares o con amigos. Tal cual va por ahí. Si tuviera plata iría a mar del plata. Eh, va a ser va a ser el tema del cuartito imperial que vamos a escuchar un ratito Jorge Jorge, bueno. te mandamos un abrazo gigante Gracias por el eh, abrazo de mar que nos traes un ratito acá a la radio Gracias Un poquito de mar para sí. que se refresquen un poquito en Tucumán ¿Qué temperatura tenemos en este momento en Tucumán? Uh, acá estamos, te digo, ardiendo porque la temperatura está subiendo y vamos a tener durante toda la semana temperaturas muy altas en la región y estamos hablando en este momento de 28 grados actual y 38 uh -huh. la máxima hoy, 30 la Upa. 42 el bien. viernes. Ah, bien, bien, bien, bien. No, me quedo en Mar del Plata. Voy bueno. a ir, pero para, a tu pero no <ríe> <lo traigo. Sí. ríe> Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y que estén bien. Un saludo grande y un abrazo para toda la audiencia.